Vamos entonces con una colección en directo. Camila Merejo está ahora mismo desde el Teatro Regional del Nordeste, ¿verdad? Así. Entonces, ella está ahora mismo con el grupo Alfarero, que tiene un concierto por allá o una presentación. Vamos a ver. Adelante, Camila. Buenas tardes. Estoy contigo, Así es chicos, allá en el estudio, aquí nos encontramos en el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana celebrando el Día Altagraciano junto con el Grupo Alfareros. Aquí, aquí podemos ver dónde van iniciando el Grupo Alfareros aquí en la Universidad Católica Nordestana. Un concierto totalmente gratis para la juventud. Es un conciertazo donde le dan ese ejemplo a estos chicos de que la música se puede sentir y vivir de diferentes modos y que adorar a Dios no es aburrido. Un conciertazo para toda la familia que les trajo la Universidad Católica artesana Pastoral Universitaria y el Padre Argelis. Hace unos momentos estaba el rector de la universidad dando unas palabras de bienvenida Ahora están dando la animación aquí sí, lo los chicos para iniciar el concierto de Alfareros. Yo lo oigo, estoy tomando, con el... Vamos a dejarlos ahora con un poquito de ambiente para que disfruten el concierto. Tú que estás en cama, tú que estás enfermo, tú que estás en cama, tú que estás enfermo, mira tanto en prueba, el medicamento, mira tanto en prueba, el medicamento. El, ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, el ¿no, se llama? se llama Jesús. Yo no sé muy bien, si lo sabes tú. Si lo sabes tú, no llorar, aunque estés enfermo, Bien, ahí podemos ver el chulísimo que están esos chicos de Alfareros iniciando la ambientación. Así que chicos, lo dejaré a ustedes allá en el estudio, Camila Marejo, desde el Teatro de la Universidad Católica Nordestana. Camila, gracias por tu reporte desde allá, en vivo, desde, la, desde el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica. Católica Nordestana.